¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y que estén teniendo un excelente día El día de hoy les traigo la segunda parte de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación De Kaguya? Pero antes de continuar Quiero darles las gracias porque en verdad ¡Wow! El apoyo a la primera parte Fue genial, gracias en verdad Y espero sigamos así, espero apoyen Esta primera parte con las mismas ganas Y también les recuerdo que En la descripción encontrarán la primera parte Por si no la han visto para que vayan y la vean Así como también los invito a que entren Al canal y vean todos los otros videos videos, así como ten que se suscriban, activen la campanita para que les llegue una notificación cada que subo video y compartirlo con sus amigos para que más gente pueda verlo. También les aviso que hace un rato subí video, por si no lo han visto, que están esperando? Está genial y los quiero invitar a seguirme en mis redes sociales, en especial en Facebook, ya que ahí estoy haciendo directos, los links están en la descripción, así que que están esperando? Vayan a seguirme, no olviden el cuidarse mucho porque yo soy su amigo y los quiero ver bien y bueno, ya sin más, comencemos. Continuando con la parte anterior... Naruto, Sasuke y Sakura, conocerían a Gaara, Kankuro y Temari, todo sería igual que en la historia, después de eso el equipo 7 se encontraría solo y Naruto comenzaría a gritar que quería estar en los exámenes Chunin, pero para su sorpresa aparecería Kakashi detrás del diciendo, es bueno saber eso, porque justo en este momento les traigo sus solicitudes, el examen será en dos semanas, así que les daré este tiempo para que entrenen, deben prepararse. Ya después en la noche, Naruto estaba en su casa diciendo, ¿qué debo hacer, no sé qué es lo que quiero hacer, quiero entrar a los exámenes Chunin, lo cual significa que necesito entrenar para volverme más fuerte, pero también quiero ir con Tobi, maldición, no sé qué hacer. Por otro lado Setsu Negro le dice a Obito, así que te encontrarás con ese chico nuevamente, a lo que Obito dice, así es, la vez anterior lo dejé con mucha curiosidad, estoy seguro que ahora vendrá conmigo, a lo que Setsu Negro dice, espero que así sea, si no en esta ocasión no lo dejes escapar, no me importa si tienes que traerlo a la fuerza, Él debe venir, es esencial, a lo que Obito dice, aunque no concuerdo con tus métodos, debo aceptar que tienes razón, solo espero que no me obligue a traerlo a la fuerza, bueno me refiero, tiro, debo ir por él así Obito utiliza el Kamui para teletransportarse al bosque, pero para su sorpresa Naruto ya estaría ahí esperándolo, así que Obito dice, vaya, veo que viniste, estoy sorprendido, pero al mismo tiempo estoy feliz de que hayas aceptado, a lo que Naruto dice, alto, antes de aceptar quiero preguntarte algo, Tú dijiste que hay muchas mentiras aquí en la aldea, quiero que me digas la verdad sobre todo, Obito se sorprende al escuchar eso y dice, vaya, así que también quieres saber eso, no crees que estás pidiendo demasiado, a lo que Naruto dice, no, no lo creo y aún no termino, también quiero que me cuentes la verdad sobre mis padres, quiero saber todo lo que sabes de ellos, así como también quiero que me digas todo eso que dices de mi destino, a lo que Obito dice, muy bien, te diré todo eso Naruto, entonces es un trato, ahora tenemos que marcharnos. Así Obito utiliza su Kamui para irse y llevarse a Naruto al Valle del Fin, una vez ahí Obito le contaría la historia de Madara y Hasilama, después de eso le diría lo que anteriormente le había dicho Setsu a él, y así le revelarían a naruto que era la reencarnación de kaguya y que al igual que en su tiempo ahora era el turno de naruto de traer paz al mundo naruto había quedado totalmente sorprendido al escuchar eso pero quedaría aún más sorprendido cuando obito le dice que uno de los objetivos que tiene es capturar a los bijus y que naruto era uno de ellos ya que el kiwi estaba dentro de él a lo que naruto dice no entiendo eso qué significa acaso piensas eliminarme para conseguir al Kiyubi, a lo que obito dice no para nada al contrario Naruto, tú no puedes morir, pues tú eres quien guiará el nuevo mundo, cuando llegue el mo momento, reuniremos a las nueve bestias y después las volveremos a meter dentro de ti, así despertarás un poder como ninguno otro, te convertirás en un dios y lograrás crear un mejor mundo puedes confiar en mi naruto yo soy tu amigo y el que logres tu objetivo es lo único que quiero a lo que naruto dice cómo sé que puedo confiar en ti cómo es que puedo estar seguro que no piensas traicionarme a lo que obito dice es fácil porque ese mundo que crearás es el mundo con el que sueño en ese mundo podré estar junto con las personas que he perdido por eso puedes contar conmigo además como te prometí ahora tengo que revelarte cierta información de la cual no deberás decirle nada a nadie mucho menos a sasuke puesto que esto no traería muchos problemas, así Obito le revelaría la verdad sobre Itachi y todo lo que había sucedido con el clan Uchiha a Naruto, así como también le diría todas las cosas que hacía Danzo, y las que había hecho Kakashi. Naruto estaba totalmente sorprendido al escuchar todo eso, pues era difícil de creer, pero en ese momento Obito le menciona a Orochimaru y que tenga cuidado con él, también Obito le hablaría de los Akatsuki, mencionándole el nombre de sus miembros y que si los veía, este huyera del lugar sin importar qué, pues ellos aún no sabían nada del plan. Ya por último Obito le revelaría el nombre de sus padres y después le diría que su padre era el cuarto Hokage, la persona que había sellado al Kiwi dentro de él. Naruto quedaría totalmente destrozado al escuchar todo eso, pues muchas de las cosas que él pensaba eran una gran mentira, así como también había descubierto la oscuridad de personas que le importaban, también que ahora sabía que debía tener cuidado y que tenía una gran carga pues él cambiaría al mundo, pero lo que más le dolería a Naruto, es el saber que su propio padre había sido el culpable de que este sufriera toda su vida. Desde ese momento Naruto cambiaría totalmente pues había desesperado la oscuridad dentro de él y obito aprovecharía el momento, para obtener su confianza, ya después de todo eso, Obito dice, entonces Naruto, estás listo para avanzar, ven conmigo, Llegó el momento de que te marches de conoja. esa es solo una aldea que está maldita, a lo que Naruto dice, después de todo lo que me has dicho, es algo que quiero hacer, quiero dejar todo eso, sin embargo, aún hay algo que tengo que hacer, en dos semanas serán los exámenes Chunin, Sasuke y Sakura estarán ahí, no puedo dejarlos antes de abandonarlos, tengo que mostrarles quién soy, así que Obito, te pido esto, quiero que me entrenes Obito, necesito ser más fuerte, y una vez que los exámenes Chunin terminen, me iré contigo, ya lo decidí, eso es lo que haré, Obito se sorprende al escuchar eso y dice, muy bien Naruto, me parece bien, entonces más vale que te prepares, pues este entrenamiento no será nada como lo que has visto antes, entonces prepárate que empezaremos ahora. Así comenzaría el entrenamiento de Naruto junto a Obito, ya después de unas horas de entrenar, Naruto terminaría cayendo al suelo quedando dormido por el cansancio, mientras que Obito aprovecharía y lo llevaría a un lugar seguro, ya después de eso, Obito se encontraría con Setsu Negro el cual le diría, parece ser que lo estás haciendo muy bien Obito, lo he observado todo, estoy seguro de que si sigues con todo esto, en muy poco tiempo tendrás toda su confianza, a lo que Obito dice. Así es, estoy seguro de que Naruto logrará a hacer ese cambio que esperamos, después de todo, me recuerda un poco a mí, por eso mismo decidí ayudarlo, así que una vez que termine los exámenes Chunin, partirá con nosotros. A lo que Sasuke negro dice, está bien, eso no me importa, siempre y cuando venga con nosotros. Mientras tú sigue con esto, no hay duda que nos servirá que te tenga confianza. Ya después de eso Obito regresaría con Naruto, mientras que Setsu se quedaría solo y la mitad de Setsu Blanco dice, parece ser que Obito lo está haciendo muy bien con ese chico, estoy seguro que en unos días más él será uno de nosotros, a lo que el Setsu Negro dice, puede que tengas razón, sin embargo, aún hay que trabajar a ese mocoso en este momento conoce el dolor, ha sufrido, pero aún le hace falta experimentar la muerte de alguien cercano a él, después de todo, eso funcionó bien con Obito, ya al amanecer, Obito despertaría a Naruto, pero este al despertar pediría comida, a lo que Obito dice, si quieres comida, tendrás que conseguirla, esto es parte de tu entrenamiento, como verás, ahora estamos en otro lugar, en ese momento Naruto sale de la cabaña donde se encontraba y dice, wow, pero qué lugar es este, en donde estamos Toby, a lo que Obito, dice te he traído a una isla, normalmente la gente no viene aquí, pues se dice que habitan criaturas monstruosas y gigantes, además de que tienen una sobrefuerza capaz de matar a un hombre, Naruto se asusta al escuchar eso y dice, hablas en serio, porque me has traído a este lugar, a lo que Obito dice, me pediste que te entrenara no es así, pues aquí entrenaremos, hay mucho por hacer y poco tiempo, además si tienes Abre tendrás que ir y buscar la comida tú solo, a lo que Naruto dice, maldición, hablas en serio, creo que te estás pasando, no a lo que obito dice para nada tú quieres ser más fuerte no es así naruto si quieres demostrar quién eres y de lo que eres capaz tendrás que sobrevivir a estas dos semanas que dices podrás con el reto o tienes miedo pero al escuchar eso naruto se motiva y dice miedo no eso jamás claro que puedo con esto ya lo verás lograré sobrevivir a tu entrenamiento me volveré más fuerte les mostraré en conoja quién soy yo y cambiaré el mundo que no se te olvide que soy el elegido de veras y así Naruto sale de la cabaña en busca de comida, mientras que Obito al verlo dice, demuéstrame de lo que eres capaz, Naruto, pero para sorpresa de Obito, en ese momento ve reflejado en Naruto a su yo más joven, esto sorprende a Obito y dice, "¿Qué significa esto, bueno no importa, tengo mucho por hacer. Ya después de eso pasaría una semana, Sakura se encontraría con Sasuke y al verlo dice, Oye no has visto a Naruto, digo no es que me importe, solo que ya ha pasado una semana y no lo hemos visto, esto es raro en él, sé que Kakashi sensei dijo que nos tomáramos estas dos semanas, pero aún así es muy raro, a lo que Sasuke dice, Naruto es un tonto, es probable que se haya quedado encerrado en su propia casa, sin embargo tienes razón, esto y es muy raro, incluso para él, con suerte estará bien, a lo que Sakura dice, eso espera. O ya sé, qué tal si vamos a su casa, solo para saber si está bien, a lo que Sasuke dice, está bien, pero que sea rápido, tengo que continuar con mi entrenamiento, y así Sakura y Sasuke se van rumbo a la casa de Naruto, pero al llegar se llevarían una sorpresa, pues encontrarían una nota en la puerta que decía, me encuentro entrenando, regresaré para los exámenes Chunin. Sasuke y Sakura se sorprenden al ver eso en la nota, pero deciden entrar a la casa de Naruto y se sorprenden mucho al ver que la casa estaba llena de polvo, a lo que Sakura dice, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Que acaso no limpia? Pero Sasuke dice, no, no es eso, más bien Naruto no ha estado aquí en días, ¿qué significará esto? ¿En dónde estará?